Bueno, desde las organizaciones sociales del Pacífico, en especial de Buenaventura, venimos haciendo un proceso de incidencia frente a la situación del Centro Nacional de Memoria Histórica que fue construido a raíz de, de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y que se convertía como en un espacio para la voz de las víctimas eh, del conflicto armado colombiano. Eh, a raíz de los cambios que se dieron en el centro de memoria y la elección del nuevo director hemos venido teniendo muchas dificultades para que se garantice de manera directa eh, el derecho a la verdad, a la justicia, al perdón desde esta instancia eh, nacional mostramos nuestro inconformismo frente a las políticas del nuevo director en lo que tiene que ver con un negacionismo del conflicto armado pero también de una eh, situación de no reconocer la voz de las víctimas en los relatos que ha construido el Centro de Memoria eh, y sobre todo en lo referente al Museo Nacional de Memoria, que tiene unas transformaciones que no visibilizan la realidad del conflicto colombiano y mucho menos la participación de las víctimas. Frente a eso, nosotros hemos realizado varias acciones públicas de incidencia, eh, de audiencias también para confrontar esa situación y garantizar que esta institución, el Centro Nacional de Memoria, sea una institución que eh, vaya encaminado a reparar eh, el daño que generó el conflicto armado en miles de personas colombianas.